Tengo un novio ciudadano americano, puede pedirme a mí y a mis dos hijos qué trámite haría para pedir a mi padre porque eh, no tengo hermanos que lo pueden cuidar aquí en, en México, él tiene 75 años. Ok, um, eh, tu pareja, es, bueno, si es tu, tu, tu prometido o tu esposo, sí te puede aplicar a ti y a tus hijos. Claro, tus hijos deben uh, de ser de menor de edad para que él pueda aplicar por ellos, pero desafortunadamente él no puede aplicar por tu padre. Um, solamente lo puedes hacer, uh, hacer tú, pero debes de ser ciudadana americana para un papá. Uh, él no puede ser parte de la petición desafortunadamente. Pero como digo, para tus hijos y para ti, sí, um, claro, tus hijos deben ser menor de edad y sí pueden ser incluidos en tu petición. Pero de nuevo, tu padre desafortunadamente no. Ok, perfecto. Si encuentras útil este video, significaría mucho para nosotros que presiones el botón me gusta y comentes para decirnos lo que piensas. También puedes formular tus propias preguntas de inmigración en los comentarios.